Compañeros y compañeras, un saludo fraternal de la Columna de Andalucía. Nosotros venimos de una tierra especialmente castigada por quienes tienen el poder económico y político. Tenemos el triste récord de ser los campeones europeos del paro. Más de un 35% de paro, casi un 70% de paro juvenil. Y hoy hemos vuelto aquí a Madrid porque entendemos que existen más razones que nunca para salir a la calle. En este último año ha crecido de manera alarmante la pobreza y la desigualdad. Millones de personas seguimos estando privados de nuestro derecho al trabajo. Los que estamos parados cada vez estamos menos protegidos. Los que todavía tienen trabajo están trabajando cada día. ...en condiciones más precarias con salarios más bajos... ...están sustituyendo el empleo estable con salarios dignos... ...por el trabajo basura con salarios de miseria... ...estamos viendo cómo cientos de miles de jóvenes... ...se tienen que ir de este país porque aquí no tienen ningún futuro... ...nos dicen que iban a paralizar los desahucios... ...pero han crecido, no los han paralizado, han crecido... Y mientras le siguen regalando millones y millones a los banqueros ladrones, tenemos que ver un día sí y otro también en la televisión cómo siguen echando a palos de sus casas a familias porque no pueden pagar la hipoteca. No podemos tolerar esto en pleno siglo XXI. Estamos viendo también cómo mientras las compañías eléctricas multiplican sus beneficios a cientos de familias nos están cortando la luz. En pleno siglo XXI nos cortan, nos dejan sin luz, sin calefacción. Nos están robando la educación, la sanidad, las pensiones. Esto es un saqueo, un espolio intolerable. Un espolio intolerable. Y no solo se conforman con robarnos nuestros derechos, sino que nos quieren privar también de nuestro derecho a protestar. La ley Mordaza nos permite decir ahora más que nunca lo llaman democracia, pero no lo es. Lo llaman democracia, pero no lo es. Compañeros, y ante este saqueo solo nos queda un camino, el camino de la lucha en la calle y la movilización social. Porque cuando decimos que la lucha está en la calle y no en el Parlamento, lo decimos porque la historia nos demuestra que las grandes conquistas sociales siempre se consiguieron en la calle y no desde las instituciones. El único camino, la unidad, la organización, la lucha en la calle. Sabemos que es difícil construir un movimiento como este, un movimiento unitario de las marchas, es difícil, es complejo, pero es necesario y urgente y todos tenemos que hacer un esfuerzo por mantener este movimiento, compañeros. Y el problema no solamente es Rajoy y la banda de ladrones que le acompañan, el problema es este sistema, este sistema criminal. El capitalismo es un sistema criminal que está podrido hasta la médula, un sistema incompatible con la justicia social y los derechos humanos. Tenemos que acabar con este sistema. Si de verdad queremos pan, trabajo, techo y dignidad, tenemos que empezar a construir otra sociedad al servicio de las personas y no al servicio de esos minorías de ladrones, banqueros y políticos corruptos. ¡Salud y ánimo, compañeros!